A trabajar con eficiencia, disciplina y optimismo convocó la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de dicha organización política en Granma, Yanaisis Capó-Nápoles, durante la presentación de la campaña comunicacional por Granma lo mejor, que busca intencionar metas y objetivos de trabajo en centros estudiantiles, laborales y comunidades. La convocatoria, hecha desde el sitio histórico Parque Museo La de Majagua, tiene entre sus propósitos impulsar el desarrollo económico y social del territorio con estrategias de participación popular a partir de la creación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 Dividida en tres etapas de trabajo que se extienden desde el 10 de abril hasta el 1 de enero de 2024, por gran mal o mejor, además de las acciones productivas para impulsar la economía de la provincia, incluye otras como la conmemoración de importantes fechas históricas, recorridos, concursos, ferias comerciales y de servicios, así como un amplio programa de actividades recreativas y culturales. La nueva etapa de trabajo que convoca a la unidad de todos y enaltecer el orgullo de ser cubanos, se dedica al aniversario 155 del inicio de las luchas y libertarias y 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.